Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy os voy a enseñar cómo hago una carita de muñeca con una plantilla. Solo necesitaremos el tejido de muñequería, una hoja cuadriculada, lapicero, goma y la regla de, de círculos. Si te apetece ver cómo lo hago, vamos con el vídeo. Bueno, compis, vamos a dibujar una carita. Mirad, eh, muchas de vosotras tenéis problemas para diseñar, eh, sobre todo ubicar ojos, nariz y boca. Después las expresiones eh, bueno, van saliendo un poco más, más eh, a vuestro aire, pero tenéis muchas dudas sobre dónde colocar cada una de las, de las partes de la cara. Sí que es verdad que veo que hay muchos tutoriales, y están muy bien, son geniales, eh, donde nos enseñan cómo dibujar las caras pero no, hay muy poquitos que nos enseñan a diseñar las caras la mayoría de las veces cuando vamos buscando un canal que nos ayude nos encontramos con que las caras ya están pintadas ya tienen eh, los dibujos hechos y más o menos lo que nos enseñan es a dar colores vale pero eh, diseñar desde cero sí que los hay lógicamente porque hay de todo en, en internet vale pero os cuesta más eh, captar un poco esa, esa idea. La base, siempre os lo digo, es esencial para todo, para todo tipo de trabajo, para cocina, para coser, para todo es innecesario, porque con esa base somos capaces de hacer lo que sea, pero necesitamos entender las, la, lo fundamental, la idea, y después ponerla en práctica, y eso sí, una y otra y otra vez, porque esto es cuestión de mucha paciencia y hacer muchas veces repetir muchas veces lo mismo mirad yo en esta ocasión he cogido un círculo un poquito más grande eh, lo he cogido de 11 centímetros veis 11 centímetros lo que he hecho ha sido marcar de arriba abajo justo por el centro vale y lo vamos a, a poner aquí voy a intentar hacerlo bastante fuerte con el lápiz porque eh, dibujar con bolígrafo siempre termino manchada y la verdad es que es un poco desagradable si veo que no se ve muy bien pues pasaré a bolígrafo bueno pues una vez que hemos hecho eh, el círculo eh, hemos dividido en dos justo por la mitad vamos a hacer la parte eh, lateral mirad en esta ocasión yo no lo he hecho a la mitad lo he hecho un poquito más abajo yo le he dado eh, solamente voy a cortar esto porque me está molestando se engancha la, la regla bien pues mirad yo aquí le he dado una altura lo voy a marcar primero porque entre el foco y lo que esto brilla no veo muy bien mirad yo le he marcado 4 centímetros y medio, desde el centro hasta arriba. Y de la parte de arriba nos quedan 6 centímetros y medio. ¿Vale? ¿Por qué hacemos esto? Porque eh, la parte que nos interesa que esté viva por decirlo de alguna forma es toda esta zona porque esta parte de aquí muchas veces con flequillos gorritos y demás se suelen quedar cubiertos suelen estar tapados para evitarlo vamos a bajar un poquito más eh, nuestra nuestro diseño sabéis que yo utilizo las reglas de circulares también las, las de óvalo que con estas también os hice unos tutoriales sobre cómo hacer los labios con las, las reglas de, de óvalos también podéis hacer ojos los ojos para según eh, qué muñequito mirad veis son súper graciosos mirad le hacéis aquí un par de pestañas y mirad qué ojito más mono tenéis hecho en un momento esto lo hacemos con las, las reglas estas ovaladas yo en su día lo que hacía era eh, dibujar un óvalo. Esto lo vamos a hacer así un poco a la carrera porque hoy vamos a hacer esto de otra forma diferente. Pero bueno, mirad, de este óvalo yo marcaba, esto se lo voy a hacer con, con rotulador incluso, para que lo veáis. Mirad, vamos a hacer, no sé ni qué óvalo he cogido, porque lo he cogido ahí un poco al vuelo. Bueno, vamos a ver, este vamos a marcar nuestro valor y vamos a marcar el centro de los laterales y también el de arriba y abajo una vez que tenemos hecho esto vamos a dibujar para que lo vayáis viendo así y esta parte sería el centro bien pues mirad, de aquí aquí y de aquí aquí tendríamos hecho una boca mejor hecha porque os lo estoy haciendo un poco ahí a, a la voleo, pero bueno veis tendríamos nuestra boquita y aquí dibujaríamos nuestra sonrisa veis con un óvalo podéis hacer una boca es muy sencillo bueno eh, vamos a, a hacer esta esta cabecita y esta forma que también sin llegar a ser tan perfecta como sale con los óvalos también nos va a quedar bonita mirad nos vamos a coger desde abajo hasta arriba dos centímetros y vamos a hacer una marca desde esta marca hacia arriba vamos a hacer un centímetro y esta va a ser nuestra boca de aquí Aquí yo voy a bajar un cuadrito porque es lo que voy a hacer de pico. Y de aquí a aquí le voy a dar otro centímetro. Vamos a hacer solamente la mitad de la cara, veréis, para que nos quede eh, totalmente simétrica. Si tenemos hecha esta línea aquí, tendríamos que bajar al centro de esta porque esta de abajo subiría y esta bajaría y aquí vamos a salir un poquito para hacer nuestra sonrisa si no os gusta tan de pico pues la hacéis más redondita y ahora de aquí en vez de hacerlo tan recto vamos a darle un poquito de forma nada una pequeña media luna de esta parte de aquí podemos hacer o en pico o en círculos vamos a hacer en círculos y después haremos otra en pico. Mirad. ¿Veis cómo queda la boquita? Perfectamente dibujada. Ahora, desde aquí, desde donde habíamos marcado, nos vamos a subir medio centímetro, que va a ser nuestra nariz. La nariz va a ser muy sencilla. Mirad, desde el centro vamos a hacer una media luna hacia arriba. Y un puntito, como si fuese una, una S invertida, ¿vale? Vamos a hacerlo así, vamos a bajar ahora y ahora aquí vamos a dejarle el puntito. ¿Veis? Una cosita así. Y ahora vamos a hacerle un paréntesis y esta será nuestra nariz. Fijaros de qué forma más sencilla estamos dibujando una boquita en la parte de abajo de la boca. Si queréis, podemos hacerle una, sombra, un, una especie de hoyuelo que también le queda muy bonita a las muñecas. ¿Veis? Nada, un, un pelín, muy, muy poca cosa. Ahora vamos a hacer los ojos. Para los ojos, vamos a ir a un centímetro de separación para tener dos centímetros que nos queden entre los ojos y ahora vamos a dibujar vamos a buscar el número 18 que es el número que yo he elegido para hacer el, el, el tamaño del ojo vamos a hacerlo a un y medio vamos a hacerlo mejor a un y medio porque he cogido un óvalo muy grande y le vamos a hacer a un centímetro y medio aquí a un centímetro y medio vamos a marcar nuestro ojo y ahora vamos a buscar nuestro número 18 vamos a subirlo medio centímetro desde aquí abajo Lo vamos a subir medio centímetro y aquí es donde lo vamos a ubicar cogemos nuestro número 18 y hacemos el ojito Ahora vamos a cogernos nuestro número 8 y vamos a hacerle la pupila aquí en el centro. Eh, no todas porque no hay monedas tan pequeñas, pero también podéis jugar con las monedas. Eh, los tamaños de las monedas vais jugando con ella y les vais haciendo los, los dibujos y, y las medidas que vosotros más os gusten bueno pues una vez que ya tenemos hecho esto ahora vamos a venirnos un poquito hacia abajo y le vamos a hacer donde iría el blanco del ojo para que le dé luz y de esta parte esto no lleva una medida esto el ojo lo va, lo va diciendo lo va pidiendo hasta donde quiera llegar veis si no queréis hacerlo con forma pues lo hacemos más de pico veis y la parte de delante pues ya eso va a gusto si queréis lo hacéis más ancho o si queréis lo hacéis más estrechito aquí en esta parte pondríamos una ceja y aquí le dibujaríamos unas pestañas veis ahora lo que vamos a hacer va a ser doblar a la mitad y sobre una base de luz o una ventana vamos a, a calcarlo de un lado a otro para que nos queden las dos mitades exactamente iguales, y una vez que lo tengamos ya marcado, pasaremos de un lado al otro, copiaremos los mismos rasgos en un lado que en otro, y lo que haremos sería recortar la parte de fuera solamente, y ya lo pasaríamos a tejido. Dejarme copiar esto que vuelvo enseguida, veis cómo queda marcado cuando lo hemos puesto a través de una ventana se calca igual de un lado que de otro y nos quedan al abrirlo nos queda todo en la misma en la misma medida yo lo voy a recortar y lo voy a pasar a tejido bien pues una vez que ya lo he marcado veis lo que hago es que con la regla voy buscándome los circulillos y los voy terminando de poner redondillos porque a veces cuando se calca pues no se hace lo suficientemente redondo y luego bueno pues así aunque después le pasemos un poquito pero ya tenemos hecho prácticamente el trabajo y bueno pues esta es la forma en la que yo marco mis caras ¿veis? ahora lo que hago es Lo que hago ahora es colocar esta parte que ya está dibujada, la pongo doble, como veis se ve perfectamente el dibujo y eh, paso a máquina, así, tal cual, lo coso y coso todo alrededor y después por esta parte de aquí lo abro y lo relleno y ya cuando le dé la vuelta tengo la cara preparada para para pintarla para darle color eh, esta es mi forma de, de enseñaros cómo hacer una cara desde cero y con una plantilla una plantilla que vosotras os podéis hacer si después os gusta la expresión de la cara recordar que eh, cada cara si cambiáis color de ojos color de boca eh, si ponéis por ejemplo como aquí que yo le he puesto eh, esta marcación haciendo unos unas medias lunas, si la ponéis recta, las caras parecen diferentes. Si os gusta eh, el aspecto que le dais o, o la forma en la que os ha quedado, yo os aconsejo que con un trocito de, de plástico un poco rígido, del que se utiliza para los carpesanos y las cosas escolares, lo paséis y después con un cúter o con una tijera de bordar muy muy finita lo vais recortando y entonces tendréis las caras siempre eh, para ponerlas eh, sobre vuestro tejido si no yo ya os digo que yo las voy haciendo así lo hago sobre la cara sobre el papel y del papel lo paso directamente no no lo utilizo plástico bueno pues esta es la forma en la que yo lo hago espero que os guste os sirva de ayuda y, y ahora lo que vamos a hacer va a ser pasarlo a máquina darle la vuelta rellenarlo y, y darle color y ya veréis de qué forma más sencilla y más simple se puede conseguir una cara bien bonita al menos a mí me lo parece sobre todo para las que estáis iniciándolos en la muñequería o las que nos cuesta eh, lo que es la pintura eh, es una forma de hacer nuestras muñecas eh, a nuestro gusto sin necesidad de, de que nadie nos explique mucha cosa te pones con la regla, eh, haces unos círculos y sobre todo vas quitando, poniendo, cambias la parte de aquí abajo de los ojos, le vas dando tu propia personalidad y consigues tener una cara que será tuya, solo y exclusivamente tuya. Voy a la máquina de coser y vuelvo.